Señores, por otra parte, en el día de hoy el presidente Luis Abinader aseguró que los operativos de patrullaje mixto que se llevan a cabo con agentes policiales y militares continuarán de manera indefinida. señores. asimismo señaló que junto al patrullaje mixto continuarán los trabajos de modernización y reforma de la Policía Nacional que ya están avanzando. Señores, vamos a escuchar. Parte de esa participación del presidente Luis Abinader en el día de hoy con este tema de cómo marcha la estadística y lo que son los resultados de ese patrullaje mixto. Vamos a escucharlo, por favor, jóvenes. El el presidente Luis Abinader, la estrategia del patrullaje mixto que han venido implementando desde principios de junio, por lo que el mandatario planteó también incluir 3,000 agentes más para continuar de forma indefinida. Ya, conjunto con alguna aplicación que eh, no lo mencionaron porque debe salir en el próximo mes. Eh, bueno, ya, ya la aplicación está, pero debe de, de estar con un tema de contratación especial con la nube. Pero también, ya todos los dominicanos y dominicanas van a poder hacer las denuncia por una aplicación por teléfono, lo cual también nos facilita todo. Ahora, esto es ya lo que nos identifica cómo combatir el crimen. Y ahí tenemos que tener más policías en las calles. Por eso estamos haciendo una solicitud especial que hizo el Ministerio de Interior y Policía para 3.000 policías que puedan entrenarse en este año, además de los mil que están saliendo, además del gran apoyo que nos han dado la Fuerza Armada con el Cintrán, que con combinado por la policía, porque necesitamos más policías en la calle para atender en estos lugares precisos donde ya sabemos, ya que, que es donde se comete más El jefe de Estado... Con bueno, ustedes esa presentación? Mire, yo soy sincero, porque yo entiendo que no podemos jugar a pose. Yo soy partícipe de esos patrullajes, ustedes sabían. de manera honesta se lo digo. Ahora, que yo quiero que se tomen en cuenta? Y aquí es el mensaje al presidente y a las autoridades. Presidente, la delincuencia se va transformando, se va evolucionando, a medida como ustedes llevan a cabo estos operativos, ellos van evolucionando. En esta semana yo estuve presentando algunos hechos de robo, precisamente de raterismo nocturno, que de esa misma manera, señor presidente, se vaya transformando esos trabajos que se hacen, porque, presidente, es necesario esos operativos, es necesario ese patrullaje, usted sabía, es necesario, presidente, eso es así, mantenga eso a medida que vayan avanzando los resultados, presidente. Aquí... A veces hay que ser un poquito estricto en ese sentido. La seguridad no es para complacer a nadie, es para actuar, presidente. Entonces sí llevar de la mano lo que usted dice, la inteligencia, la incorporación de nuevos métodos, de la tecnología y demás, por supuesto, muy bien. Ese programa que presentó Brown para mí es excelente. Es necesario y de esa manera podemos ir avanzando y mejorando el trabajo que se esté haciendo.